Estamos de regreso ya aquí en Mesa Central, lo decía, lo teníamos ya anunciado. La senadora Jimena Rincón está con nosotros porque es la precandidata presidencial de la democracia cristiana. Elección en la semana pasada, le ganó Alberto Undurraga por amplio margen. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Ramón. Y aprovechando el espacio, saludar al PPD que está hoy día en el mismo ejercicio también para elegir su candidato presidencial. Eventualmente con quién va a tener que competir usted, obviamente. Así ya. es. Pero, a ver, la definición de, de, de la DC significaba también un desafío en cuanto a convocatoria, ¿no es verdad? Porque si uno compara lo que sucedió con la anterior, el anterior proceso que vivió de primarias también interna, la DC votaron 50 y tantas 54 mil personas. personas y hoy día llegamos a 28 mil. La mitad. Y eso es un buen número como para proyectarlo respecto de luego competir con otras. A ver, yo creo, Ramón, primero que agradecer a todas y a todos los que fueron a votar el domingo pasado, de verdad se agradece porque no era el mundo demócrata cristiano, era abierta, había muchos independientes, la relación estamos viéndola, pero ir a ser uno, un demócrata cristiano, dos independientes. Y se agradece eso porque es responder al espacio de participación. Eh, fue menos que la pasada, es verdad, pero estábamos en pandemia. Y eso obviamente hace que las circunstancias cambien. Miramos cada una de las comunas y la verdad es que es la mitad prácticamente en todos lados. Pero sin lugar a frente a otros que lo deciden eh, a dedo, entre cuatro paredes, y esto fue ampliamente participativo. Yo creo que eso se, se celebra y se agradece. Lo pregunto porque la capacidad de movilizar, ¿no es verdad?, es súper importante en cualquier tipo de elección. Y lo digo en perspectiva de lo que viene ahora. Recién decía, el PPD está definiendo a su candidato, pero ya así se es. señala que el PPD y el PS harían una primaria entre ellos para tener un solo candidato y así enfrentar a las otras fuerzas políticas, entre ellas a la democracia cristiana. ¿Eso es todos contra la ABC? Mira, la verdad es que a mí me encantaría que todos compitamos y que la ciudadanía elija a quién es el, o la, la candidata en este caso, es la apuesta que tengo yo, eh, para enfrentar al sucesor de Sebastián Piñera. Si los partidos eh, deciden otra cosa, bueno, vamos a ir igual a la primaria del 4 de julio y a, eh, vamos a enfrentar en eh, una campaña limpia, por cierto, a quien decidan ellos. Nos gustaría que fuera ampliamente participativo, con todos compitiendo, pero no es algo que defina yo. Es la convicción de, de Fuad y obviamente la, la respeto, comparto con él que nos gustaría que fuera participativa de todos compitiendo, pero no es algo que nosotros podamos definir, así que el llamado es a que ojalá todos participemos, si ellos deciden hacer su, propia, su propio mecanismo para resolver quién es el candidato, bueno, bienvenida sea la competencia del 4 de julio. Lo que no está en duda es que tenemos que trabajar por la unidad y que esa unidad se hace y se cuida eh, entre todas y entre todos, y que el 4 de julio, que es la fecha de las primarias legales, un día antes de mi cumpleaños, vamos a tener primarias. Ya, eh, es importante esa definición. ¿Por qué se lo pregunto? Porque a veces se instalan temas como este, en donde hay diferencias, que después palabras, sacan palabras y al final terminan en, este, en, en enemistades que llevan a divisiones. ¿Lo digo porque, qué? Porque en la anterior elección presidencial la ADC hizo el camino propio. Así es. Por lo tanto, le pregunto, ¿este u otro problema... ¿No va a generar una división? ¿La DC si no vuelve al camino propio? ¿Usted no va al camino propio? Lo hemos dicho muchas veces, yo defendí eh, el que no tuviéramos camino propio en esa época. Eh, y creo que es importante aprender de, eh, de los errores, del pasado, de la historia. Eh, si no, como decía Polivio, tendemos a repetirla. Por lo tanto, no hay camino propio, vamos a ir a una primaria, lo hemos repetido hasta el cansancio. El 4 de julio vamos a participar en esa definición, que es una primaria legal, donde vamos a convocar a todas y a todos para elegir a la candidata a presidencia. Ya, va a tener que competir allí entonces con eh, otros, eh, otras fuerzas políticas, muchos que fueron colegas suyos en el ministerio, Así en el ministerio de Michelle Bachelet, de hecho. Y a propósito de eso, eh, si, no, si no mal cuento, son cinco, cinco de ellos fueron ministros de Estado, incluido usted. Sí. Muy bien. Bueno. Muñoz Maldonado, Narváez. Maldonado no, no fue ministro. ¿Maldonado? Sí, fue ministro eh, no. de Justicia. Ah, tienes razón. Sí, es que no, yo ya no estaba. Sí, claro. Cuando sí. él fue, yo ya no estaba sí, sí, en, el, bueno. en Vidal, el gabinete. Muñoz, Fran Narváez, usted. Francisco sí. Vidal tampoco fue colega mío en el gabinete pasado. Sí fue, entre comillas, mi jefa, mi jefe, porque era ministro del Interior cuando yo fui intendente de Santiago. Ya, pero una cosa en común. Sí. Todos fueron todos ministros, ministros. de la BAC, Todos fueron ministros de Michelle Bachelet sí, en algún instante. Todos, Por lo tanto, aquí viene la pregunta. El hecho de que Michelle Bachelet haya mostrado su preferencia por Paula Narváez, que fue una de sus ministras, ¿a usted le dio algo? ¿Le molestó? No, fíjate, a diferencia de, de lo que dijo, creo que fue Pancho, que dijo que le hubiese gustado que la presidenta apoyara al candidato, que resultara electo de la oposición, no, yo creo que está bien. La presidenta manifestó un respaldo pobre eh, Paula, que también es socialista igual que ella, y, y nada, bien, bienvenido que Paula esté en la competencia, hemos hablado, vamos a tener de hecho un café virtual espero esta semana, eh, y creo que lo importante es que se desplieguen las ideas, que podamos proponerle al país soluciones. Eh, Ramón, leía hoy día temprano eh, un artículo del The Economist, donde hablaba de los 20 temas que van a cruzar el futuro, analizado por 50 expertos, y yo creo que el país eh, en una situación de... Eh, más pobreza eh, precariedad desesperanza lo que quiere es que nosotros le digamos qué les ofrecemos cómo vamos a enfrentar escuchar Lucía delante cómo vamos a enfrentar el tema de las ciudades el tema de seguridad barrios vivienda cómo vamos a hacernos cargo de los temas de empleo en las nuevas tecnologías porque obviamente que cambió la forma en que nos vamos a relacionar qué va a pasar con eh, nuestros emprendedores en el ámbito del turismo restaurantes eh, hoteles eventos los artistas ¿Cómo vamos a hacernos cargo de ellos? Y no han tenido respuesta hasta el día de hoy. Y por lo tanto, bienvenida a la competencia, bienvenido a los liderazgos y ofrezcámosle al país nuestros planteamientos. Eh, es interesante eso porque son temas que se instalan y son temas de futuro o algunos que vienen de antes y no han tenido respuesta. Ya que señala eso, ¿qué responde entonces a mucha crítica que hay de que los que quieren justamente llevar adelante eso no son necesariamente caras nuevas? Estamos hablando, por ejemplo, todos exministros de Estado que tuvieron responsabilidad. Usted fue intendenta, superintendenta, dos veces senadora, dos veces ministra de Estado. Estoy viendo, ¿no es ¿cierto? Muy bien. Ya. Eh, entonces. Yo le respondo a ellos que la ciudadanía quiere certezas eh, y que si hay algo que pueden encontrar a en mí es primero experiencia, una carrera eh, con resultados. He sacado adelante importantes proyectos, la reforma de la negociación colectiva, el cambio del sistema binominal, el voto de los chilenos en el exterior el posnatal eh, parental para las mujeres siendo senadora eh, leyes importantes para hombres y mujeres hemos hoy día está en la Cámara de Diputados, me encantaría que el gobierno le pusiera urgencia un proyecto de ley que es moción parlamentaria mía y de otros colegas que termina con el remate a vil pie, precio de las viviendas cuando tienes una deuda comercial o bancaria tu casa puede ser rematada al 25% del avalúo fiscal es decir, si tu casa cuesta 100 millones eh, en el comercio pero el avalúo de 40 te la pueden sacar en 10 millones. Eh, eso son cosas que tenemos que terminar. Entonces yo le respondería que hay experiencia, que hay una carrera que es conocida, que podemos mostrar las manos limpias y que vamos a hacer todo por sacar adelante temas fundamentales como las pensiones, como los derechos de las mujeres, como nuestros niños, que es un tema que también me ha tocado pelear en el último tiempo. Las pensiones, ya que lo menciona, y ya que recordamos que usted también fue eh, superintendente. ¿En ese tiempo no, no, todavía no llegaba al rango de, de, de subsecretaría y todo eso? No, superintendencia? no, y ahí me tocó eh, la superintendencia de seguridad social, que era la que veía todo lo que era relacionado con la ley de accidente del trabajo, ¿Mm? las cajas de compensación, eh, las licencias médicas, eh, todo ese tema... Todo el tema de AFP tenía su propia superintendencia, que era la AFP. Que era la AFP en su momento. Sí. Pero bueno, es un se tema discutía. que me apasiona, que conozco y los lo temas. Allí, sobre esa materia, ¿qué es lo que propone usted? Mira, hemos, le hemos entregado, de hecho, al presidente de la República una propuesta que se la entregamos junto al doctor y ingeniero Patricio Vaso, doctor en matemáticas, eh, una ley corta para re resolver el tema hoy día, no en 10 o 15 años más. Y en paralelo, obviamente discutir la reforma estructural al sistema. Y esa reforma significaría que hoy día, si el presidente terminara con la tabla de mortalidad, terminara con el factor de ajuste, terminara con la forma en que se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado, las pensiones subirían entre un 25 y un 80%. En paralelo, hay que hacer obviamente la reforma al sistema, donde tengamos un sistema que tiene que ser mixto, que tiene que ser... Eh, eh, tripartito, vale decir, con aporte de los trabajadores, del empleador y del Estado, y que tiene que ser solidario. Y eso supone que entren otros actores al sistema. Eh, lo hemos dicho, estamos revisando todas las propuestas, yo he participado en muchas reuniones con los senadores de oposición, también me estoy leyendo las propuestas de Alberto Undurraga, porque creo que es importante eh, sumar todas las miradas, y hacer una reforma eh, de verdad, estructurar el sistema pero no podemos demorarnos 5, 6, 7 años en que les llegue una pensión hoy día digna a nuestros pensionados. cuando dice solidaria, ¿eso significa, pensando en el proyecto que está eh, avanzando en el, la discusión en, el proyecto, en el Parlamento, 6% adicional de cotización, usted, todo hacia el Fondo Solidario o repartido? Mira, lo he dicho muchas veces, eh, el tema del 6%, si es 3 y 3, 2 y 4, 4 y 1... Lo que tiene que ser capaz de demostrar esa reforma es que vamos a tener pensiones adecuadas. Porque lo que no nos puede pasar, y se lo he dicho a mis colegas, es que hagamos una reforma que aumente en seis puntos la cotización. Tenemos que además hacernos cargo de nuestros pequeños y microempleadores porque no van a ser capaces de resolver aquello y el Estado tiene que ponerse. Y en diez años más, digamos, no dio. Las pensiones no mejoraron. Entonces los números aquí son muy importantes y por eso he sido tan majadera con el hecho de que el presidente me responda a la propuesta que le hemos hecho, porque está calculada, está costeada, y eso no me pasa igual con lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, y es parte de la reflexión. A ver, eh, bueno, usted entonces es una de las personas que pretende, como se ve y como plantea, eh, modificar, cambiar este sistema que llevamos hasta el momento de, la, de las AFP, ¿no es cierto?, colocándole transformaciones de fondo. Eh, pero usted en el pasado fue directora de una administradora, Así es, de Fondo de Pensiones, y por eso en el 2006. lo conozco también. Ya, entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué un elector debiera confiar eh, en usted si usted en algún instante fue parte del sistema? Porque yo he dado muestras de que mi interés siempre han sido los trabajadores, y te voy a dar un ejemplo que es categórico. Yo era ministra del Trabajo después de eso, mucho tiempo después fui senadora entre medio, y me tocó enfrentar la fusión de dos AFP con AFPs de papel, inventadas al efecto. ¿Para qué? Para evadir. 400 millones de dólares. Una de esas FP era la FP donde yo fui directora. Yo me opuse a eso, Ramón. Me opuse tenazmente, públicamente. Me valió peleas con mis colegas eh, de Hacienda y de Interior. Y al final del día, cuando teníamos que resolver sobre las profundidades de, del tema mismo, me sacaron de la discusión y yo renuncié. Yo no transo mis principios. Eh, y eso es claro y categórico a la luz de toda la ciudadanía. En temas de la actualidad, a propósito de eso, la Comisión de Ética del Senado acaba de eh, sancionarla por no cumplir con la ley del lobby, ¿no es verdad? Así es. Ya, eh, eso fue por una reunión que tuvo con la Asociación de, de Asesores Previsionales, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿No cree que eso fue un error que no ayuda? Justamente que estamos hablando de esta de la transparencia. Absolutamente, y obviamente hay que profundizar la legislación. Eh, el hecho que es... Yo, yo misma... Eh, comuniqué a la comisión de ética que no había son como cinco o seis reuniones porque tuvo un cambio de mi jefa de gabinete que era la que llevaba la, las anotaciones de la ley del lobby al advertir que no estaban registradas varias de las reuniones por el nuevo equipo yo lo comuniqué a la comisión de ética ya están todas regularizadas y pagaremos la, la multa sin ¿No va hay que pagarla. Lo estamos evaluando, porque apelar va a ser empezar en el Dimes y Diretes cuál es el hecho sancionado, y lo conversé con el presidente de la Comisión, eh, José García, que no se registró el hecho objetivo, eh, no que hayan razones para y están totalmente justificadas. Por eso so, se puso la, la multa más baja. Ahora, eh, esa, esa reuni esas reuniones no, no registradas que usted eh, una. reconoce... ¿no? Una. Una, perdón. Una. Eh, se suma a algunas críticas que recibió en su momento cuando se tramitó el segundo retiro del de sí. 10%, ¿no es verdad?, cuando usted presentó una indicación. Algunos, incluso de su partido, le reclamaron bastante, dijo que eso no estaba conversado en el partido. De hecho, el senador Cuenchumilla, por aquí lo tengo, dijo que lo que hizo Jimena no corresponde, porque intentó pasar una cuchufleta, dijo, muy, un chilenismo... Muy, sí, un chilenismo ¿eh? muy, muy propio de Pancho. ¿Qué, qué pasó allí? La... ¿Se arrepiente de ello? No, no me arrepiento de ello. Me arrepiento de no haber explicado eh, el origen de la indicación, que era efectivamente no solo reuniones con los asesores, sino que uno, un documento que ellos mandaron a todos los colegas. Eh, yo acostumbro a tratar de leer y dar respuesta a los temas que se me plantean. Eh, pero salvo arrepentirme de eso, no, eh, no es una cuchufleta, Pancho no leyó la indicación antes de la comisión eh, le he preguntado y me dice, Jimena me dice, no he leído la entrevista, así que todavía no tengo respuesta de Pancho pero más allá de eso, que ya a esta altura es una anécdota, eh, esa indicación en nada podía beneficiar a FIF que no son asesores previsionales, de hecho en la última ley de mercado de capitales quedan claramente definidos quiénes son quiénes, eh, y no tengo mucho más que decir es eso, está transparentado, existe y no hay otro antecedente. ¿Le complicó eso que lo hayan relacionado con el tema de Feliz y Forrado? No me, no me complica porque no tengo relación con ellos. Eh, me relaciono con ellos. Eh, hay muchos que lo siguen. Eh, no tengo cómo hacerme cargo de, de aquello. Pero usted entiende que, evidentemente, por ejemplo, su hermano, que fue Así es. asesor, o no sé si es, lo sigue siendo, sigue es, siendo todavía de feliz forrado, eh, hace que efectivamente alguien pueda, no sé, sospechar Ramón. o ser muy No, insuficaz. Ramón, es, es, efectivamente podría sospechar si, eh, en este caso, la indicación fuera para ellos, pero no era para ellos. Eh, y por lo tanto, yo no me quedaría mucho en eso. Eh, lo que haga o no haga mis hermanos, créeme que son muchas cosas de las que no me entero, eh, y le tienes que preguntar a él. Perfecto. Apurando algunos temas de fondo, ya hablamos algo de la AFP. Eh, conversando el otro día aquí también con otra precandidata, ahora sí precandidata presidencial, Paula Narváez, le preguntaba alguna definición respecto del de, eh, aborto libre, como se ha tramitado en Argentina. Usted que también ha sido claramente defensora de muchos temas de género, ¿no es verdad? Eh, ¿Qué opina de eso? ¿Usted está...? Me tocó eh, sacar adelante como ministra SECPRES junto con la ministra de Salud, la ministra del SANAM, eh, el aborto, más que el aborto, es la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. En tres causales, claro. Y creo que fue una legislación importante en nuestro país. Respecto de lo que sigue, es una discusión que tendrá que darse en el Parlamento eh, y el Parlamento tendrá que decidir. Eh, yo no soy partidaria, pero no puedo imponerle al resto mis convicciones. Por lo tanto, esto lo tiene que debatir ya, Pero si fuera presidenta, ¿no impulsaría una ley así entonces? No la impulsaría, pero tampoco evitaría que se debata. Esto es un tema del Parlamento. Y los parlamentarios tienen iniciativa en estas materias. Ahora, yo sí impulsaría temas que son tremendamente valóricos, como el agua, como una economía eh, sostenible, como que la educación sea efectivamente de calidad para todos y todas, como que las regiones eh, sean eh, actores relevantes y no se siga definiendo todo en Santiago. Esos temas son súper valóricos y no dedican todo el tiempo eh, que dedica eh, muchos y muchas a temas como este del aborto. ¿Usted le tiene esperanza al proceso constituyente? ¿Cree que va a cumplir con la expectativa de la ciudadanía? Tremenda esperanza. Yo creo que es una discusión necesaria, que la hemos postergado muchos años, y yo espero que tengamos un, una discusión que sea de equilibrio, que logre representar a todo el país, que no haga lo que esta constitución no, nos ha hecho, que es imponer una mirada al, al resto, desde unos pocos. Eh, de hecho, creo que tú vas a tener eh, invitados hoy día importantes que van a aportar a ese debate. Uh -huh. Y ojalá tengamos un espacio de, de análisis, de transformación serio, que permita que todas y todos digan, yo estoy ahí. A mí me consideraron, yo soy parte de ese país que tiene una mirada amplia, generosa, que no deja nadie atrás. Senadora, hay una última, muy breve. Eh, otro de las definiciones ha sido la de Evópolis, con, con el exministro de Hacienda, con Ignacio Briones que mmm, viene como a encarnar una nueva derecha, siempre se ha dicho una nueva derecha más liberal, más, más, más, más, de, más hacia el centro. La pregunta, este cajón, ¿ustedes temen, o usted como candidata, ve embriones eh, una amenaza para ese conglomerado, para ese electorado de centro que siempre ha sido de la democracia cristiana? Para nada, nosotros vamos a dar eh, eh, una pelea para lograr instalar los temas que a nosotros no, nos mueven. Un equilibrio entre comunidad, Estado, mercado, donde la persona sea el centro. Y nos vamos a jugar por eso. Yo vengo dando la pelea de las regiones hace ya un buen rato, y lo digo como mujer y de regiones, vamos a eh, dar una lucha para que el país sea distinto. Y desde el centro, desde nuestra posición centro-izquierda donde estamos, transformar lo que viene hacia adelante. No más concentración, ni económica, ni social, ni política. ¿La derecha liberal no le quita el centro? No, yo creo que no. Yo creo que este equilibrio de comunidad-estado-mercado es algo que nosotros hemos defendido. Nosotros hoy día. Gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. ¿Qué hora es? Eh? 12 y media. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo?